Vamos a ver la vamos a ver aquí. Aquí otro joven, sin permiso. Vamos a ver No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 por subirse vamos a ver miren que el golpe está loco por montarse en el vehículo un vehículo bien bonito no? un hermoso precioso ahí está lleno de lodo pero eso parece que estaba monteando vamos a ver qué pasa ya el comandante dijo que se monten dos vamos a ver vamos a compartir el live mi gente vamos a compartir el like recordarle que la farmacia nacional la farmacia con la dirección más Fácil, más precisa, ahí en las Castillos con Cruz, ahí está la Farmacia Nacional, con los teléfonos, 58-0707. Vamos a ver que va para arriba el tipo. Oye, oye, oye, no demonte! mucho por ellos. Demóntese. ¡Otra vez! Demóntese. ¡Otra con Otra, ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra ¡Otra vez! ¡Otra ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra del motor. vez! ¡Otra vez! ven. Vamos allá, vamos allá. Me lo <risa> ella la más se fue con el carro. carro <risa> Mira, vive aquí. por favor. aquí. vive aquí. vive aquí. vive aquí. aquí. aquí. Por vive aquí. Yo vivo aquí, motor. Él vive aquí. Por favor, a la número 14, vivo yo aquí. Vea, yo eso. Sí, claro, veo que tengo todo. Bueno, sí, no. Conmigo, sí. ¿qué es eso? No, que sea más hombre. No, no, no. porque no! ¡No, es ¡No! bueno eh qué es un vamos a Porque tenemos de la de la la Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver aquí de nosotros la licencia? gracias. la Yo no mal, no, está bien vaya. Eh, yo no puedo enseñar la prueba. Sí, no, no. estaba eh, Ahí está conmigo. Eh, pues estaba bueno, ¿verdad? verdad que estaba positivo. Gracias, hermano. Eh, ahí está. se lo va a salir el carro razón ustedes, ustedes tienen razón, tienen razón ustedes, Pero oye, yo me voy a cotar, que tú a mi casa, viejo, a mi casa, ¿Sí? mi yo me lo quiero cotar, yo voy a cotar, no ¿Por qué no vamos a ver? No hay por qué no vamos a ver. ¡Mira! ¡Mira, Lili! ¡Adelante! ¡Adelante, Lili! Lili! ¡Adelante, Lili! ¡Adelante, Lili! entrégale la llave a la bocina No, no, la bocina se va la bocina se va a mover, la que de la bocina de mira bocina la situación aquí la un Ven, No, vamos, vamos, vamos, la carretera Viñata, No <gracias> ¡Oye, oye, oye! Por cabemos los tres flores, ¿sí? ¡Saltísimo! ¡Pilo ah, está muy coido! ¡Chupando, Pilo! ¡Chupando, Pilo! ¡Chupando! ¡Chupando, chupando. chupando, chupando. He chupado. He chupado he su balón! ¡Suave, suave! ¡Chupando su balón, ven! Y, y, ¿y, ¿Y cuál es la diferencia, y y la diferencia entre chupar y mamar? Los no, el Pilo, se dice chupar, se ¿sí? oye más bonito. ¡Ah, más fino! ¡Claro, más fino! ¡Ok! ¡Claro! ¡Más que mamando! ¡Pero que es como tú, tan puro! ¡Ok, ok! ¡Chupando su balón! ¡Chupando! Mientras se ¿Resuelve el caso? ¿Para ver, ¿para dónde andaba, muchachos, a favor? vamos a ver, un a la casa. a la a a la casa. Ya vamos a vamos a vamos a ¿Qué estoy aquí ya? A ver, gente. Gracias.